Muy buenos días. Este testimonio es porque estoy agradecido con la firma de abogado Eduardo Soto y asociado. Y esto lo miré por medio de Facebook, que es bueno y por medio de la televisión local de Miami. Estoy muy agradecido por los servicios, me dieron un excelente servicio. Y muy agradecido también con la paralegal Edelmira Rivera y con Care Silva, la abogada que me representó. Eh, buenas buenos días y muy agradecido nuevamente